De, de la evolución macroeconómica del país que están condicionando la situación presente y ciertos patrones de comportamiento, ciertas lógicas de funcionamiento de la economía que caracterizan de alguna manera a nuestra economía, eh, a diferencia de otras, por así decirlo. Ok, entonces... Eh, Noten lo siguiente, esto es un punto que quería decir, esto es una, una mirada de largo plazo, no me voy a detener demasiado en esto, pero esto es la variación del producto per cápita, eh, del producto y del producto per cápita, el celeste es el, el, el PBI, tasa de crecimiento anual, el producto per cápita es el colorado a las barras, eh, esto desde 1900, en las fases de crecimiento están elegidas, digamos, de una manera que es, digamos, desde arriba, por así decirlo, eh, pero corresponden a fases a fase de, de funcionamiento de la economía distinta eh, y están hechas con un método de filtrado de fluctuaciones bastante elemental, pero yo creo que por lo menos práctico, práctico y útil, que simplemente... Eh, Observar variaciones entre máximos cíclicos, o sea, todos los puntos que vamos a ver acá, eh, salvo el 1900 que es el primer punto de la serie, que bueno, cambiamos de siglo el, al siglo pasado, eh, salvo en, en ese caso todos los, los años de, de extremos de, de estos periodos están marcados por máximos cíclicos seguidos de caídas. Pero en realidad sería como la tasa de crecimiento entre puntos altos del ciclo económico. Bueno, bueno dicho mal y pronto, esta es una economía eh, de crecimiento relativamente leve, o sea, un crecimiento de 2% per cápita es un excelente desempeño, en este, en este intervalo que estamos viendo ahora lo hemos experimentado eh, dos veces, en, en, entre 1900 y 1913, allá lejos y hace tiempo, y en aquel periodo, el 58-74, uh, el periodo de la, de, la, de la segunda fase de la sustitución de importaciones, que hay que decir, en, en alguna época, hoy, hoy nos parece periodo particular de crecimiento relativamente especialmente fuerte, en el momento parecía estancamiento cuando se comparaba con, con eh, otros casos latinoamericanos, incluso como el de, el de México y el de, y el de Brasil. O sea, la Argentina es un país históricamente de crecimiento relativamente bajo. Eh, con dos episodios acá, se ve cuando estoy marcando, ¿no es cierto?, con el, con el cursor Sí, sí, bueno, bueno, observen estos dos periodos de caída del producto per cápita y crecimiento de alrededor de medio punto por año del producto total, o sea, realmente un crecimiento muy, muy leve del producto total y una caída del producto per cápita. Eh, esto es eh, la segunda mitad de los años 70, que ustedes saben fue un periodo, además de políticamente bastante terrible o muy terrible, eh, de, eh, desde el punto de vista económico eh, muy malo, muy malo marcado por la inflación, la recesión, la caída del salario, todo la, la, el combo negativo y 2011-2017 noten que nuestro estancamiento viene de, nuestro, ahora estamos en una recesión fuerte, pero ya van a ser 10 años de una economía estancada. O sea, esto es, un, esto es el punto de partida que uno tiene que reconocer. Acá tenemos una crisis sobre una situación ya prolongada de estancamiento. Voy a dejar pasar esto, esto simplemente para decir, noten las grandes fluctuaciones de la economía argentina, pero la verdad que no tenemos que convencernos nosotros de que la economía argentina es muy fluctuante hoy el mundo se ha vuelto fluctuante además de nosotros bueno eh, este es el panorama más a mediano plazo de nuestra economía eh, esto es eso las variaciones digamos el movimiento mensual del el estimador de la actividad económica O sea, es un indicador a corto plazo acá esto les muestra más eh, gráficamente, creo, lo, la, las líneas azules son eh, máximos cíclicos y las líneas coloradas o, o rosadas son eh, mínimos cíclicos. Y, y ustedes notan este patrón muy particular, en el cual esto va desde 2011 a 2019, fines del 2019, pero trasponan 2020 lo que van a tener es una caída mayor. Eh, el quiebre del, de la enorme recuperación que tuvo la economía a partir del 2002 hasta el 2008, a partir de ahí una recesión, una recuperación muy intensa de nuevo, y después, desde el 2011, este patrón particular de estancamiento, prácticamente esto les muestra que digamos, la economía estaba en promedio, en el mismo lugar, con estos pequeños ciclos de Recesión en los años pares, expansión, año, año par, eh, recesión, año impar, expansión, año par, recesión, año impar, expansión, año impar, recesión, año par, año impar, perdón, recuperación y en el 2019 perdimos el ritmo en el 2019 la recesión del 2018 se prolongó y sigue como nosotros. pero ustedes notan y ahora quisiera mostrarles un digamos alguna variable asociada con este comportamiento eh, ustedes notan este estos pequeños altibajos y obviamente no es absurdo pensar que estos pequeños ciclos de un año Expansión, un año de contracción, tuvieron que ver con el ciclo político, que ahora se ha trastocado con los shocks de, de los últimos tiempos. Ahora, el punto que, que el cual quería insistir es, es el siguiente. Miren, es, bueno, PBI Real nos va a costar recuperar los niveles anteriores. Nos va a costar, digamos, eh, después podemos charlar un poquito. ¿Qué, qué clase de recuperación podemos esperar cuando venga, eh, pero, eh, digamos, la situación macroeconómica es compleja y la recuperación probablemente lleve su tiempo. Pero déjenme mostrarles esto, que es, digamos, creo uno de los gráficos que pinta más nítidamente eh, la, la dinámica de nuestra economía, acá tienen la balanza de pagos, esto esencialmente es la balanza de pagos, en colorado tienen la balanza comercial, en, en verde tienen el, el resultado de servicio, que típicamente es negativo, eh, los azules, más oscuros y más claritos, son intereses por un lado y utilidades y dividendos, de la inversión extranjera en el país, y ustedes ven que, digamos, ha sido, es tradicionalmente negativo y lo ha sido desde hace mucho tiempo. Esto viene del año 80. Ahora, el, el, el, el, la variable en la cual quisiera concentrarme es esta que es el resultado neto de la cuenta corriente del balance de pagos Ustedes se recuerdan esta noción de la cuenta corriente, que se puede interpretar de varias maneras, bueno, una es la manera clásica, es el saldo de la balanza comercial menos eh, utilidades de la balanza comercial de bienes-servicios y menos el déficit de utilidades-dividendos eh, y ese tipo de, de flujo financiero, digamos, por un lado. La otra forma de verlo es... Eh, la, la diferencia entre el producto, el ingreso nacional, perdón, es la diferencia entre el ingreso nacional y la absorción de bienes y servicios. O sea, eh, cuando la, la cuenta corriente es, es uh, deficitaria, quiere decir que el ingreso no alcanza para financiar nuestro gasto. El ingreso nacional, en su conjunto, no alcanza a financiar el propio gasto en bienes y servicios de la economía. O dicho de otra manera que nuestro ahorro es insuficiente para financiar la inversión. Y el, el resultado de todo esto es que si tenés déficit en cuenta corriente tenés que pedir prestado. Entonces, noten este fenómeno, bien conocido, pero que vale la pena resaltar. Eh, a partir de la salida de la crisis del, del principio de los años 2000, tenemos un superávit de cuenta corriente muy, bastante considerable, por supuesto. Apoyados los grandes superávit comerciales, a su vez apoyadas por la gran mejora de términos de intercambio, los precios internacionales eh, nos ayudaron bastante en aquel momento. Pero, pero de todas maneras, esta economía fue capaz de generar superávit de cuenta corriente que utilizó para, en particular, acumular reservas internacionales. Ahora. Vean que a partir del más o menos 2009-2010, y recuerdan que a partir del 2009-2010-2011 en pi, cambia el patrón cíclico de, de, de una economía en expansión, se pasa a una economía estancada con ciclos cortos. Lo que tenemos es una transición a partir de nuevo del 2010-2011 eh, a un déficit en, de cuenta corriente que se agudiza a lo largo de los años y llega a un máximo de 32 mil millones de dólares en el 2017. Noten estos respingos en años, estos respingos en años pares, lo cual lo único que le dice y este gran respingo en el 2019, 2018-2019 que está asociado con las recesiones cuando eh, se comprimen las importaciones. O sea, est, esta, esto, estos eh, piquitos para arriba están asociados con recesiones, caídas de, de, de importaciones, eh, y noten el, el profundo vuelco de la cuenta corriente. O sea, acá, en este máximo, tuvimos... En el 2009, un año complicado, pero bueno, 2010, 15 mil millones de dólares, <coughs> menos 32 mil millones de dólares, o sea, o sea que es un vuelco de la cuenta corriente de alrededor de 46 mil millones de dólares, que para nosotros es mucha cantidad. Ahora, noten que desde el año 2010 la Argentina vive pidiéndole prestado al resto del mundo en cantidades crecientes hasta alcanzar este máximo muy grande en el, 2000, en el 2017. Si ustedes lo interpretan de, esta, de alguna manera, yo creo que cada vez hizo falta, ese, ese, ese proceso terminó bruscamente en el 2018, se agudizó la ruptura en el 2019 y se agudizó todavía más la ruptura en el 2020, en lo que va del 2020, pero es una, de nuevo, es una brutal ruptura de un patrón que de por sí si seguía como estaba, bueno, era claro que era insostenible. Porque, de nuevo, para mantener un, produ un producto y un gasto interno estancados, estamos necesitando financiamiento externo en medida creciente. Bueno, ¿cómo se ajustó la economía a esto? Bueno, obviamente necesitaba financiamiento externo, necesitaba financiamiento externo que... Al principio se dio sin financiamiento externo, es una forma digamos, peculiar de decirlo, pero sin ir al mercado de crédito internacional, porque había reservas. Y entonces, eh, eh, digamos, te estoy simplificando, obviamente, pero, pero un poquito como, como panorama general, la economía financió su déficit en cuenta corriente, que en, como tendencia era creciente, utilizando las reservas que había acumulado en la fase anterior. Y luego, y esto coincide más o menos con los cambios de gobierno, y luego se recurre al financiamiento externo en forma de deuda. Ahora vamos a hablar de, de, de esa cosa. ¿Eh? Y la deuda que era relativamente pequeña, en, digamos, hacia el 2011, se convierte en una deuda considerable con el, el, el, el agregado de que, la tasa de interés sobre la deuda argentina es alta. O sea que nosotros, cuando accedemos al mercado internacional de crédito, accedemos a tasas muy altas, y esas tasas muy altas hacen que el pago de servicios de la deuda pese mucho. Y eso es lo que complica la sostenibilidad de la deuda, y lo ha venido haciendo hasta llegar al estado crítico en el cual estamos ahora. Hoy, hay que decir, si ustedes piensan en las reservas de libre disponibilidad, o sea, las reservas que tenían disponibles para, digamos, regular de alguna manera el mercado de cambios o para hacer ciertos pagos de deuda, son pequeñas. O sea, los números, macro, los números dan una, eh, unas reservas de alrededor de 40, más, arriba de 40 mil millones de dólares, 43, una cosa por el estilo, pero buena parte de ellos son eh, activos que no son de, de plena disponibilidad. Y tenemos deuda y no tenemos reserva. Esta es la situación que hay que entender en la cual estamos. Ahora, este ciclo de endeudamiento y brusco, ruptura del acceso al crédito, ¿no? eh, después podemos charlar de, de los ciclos de endeudamiento argentinos que hemos tenido más de cuatro ¿no? Y hay, hay, por supuesto son todos distintos, pero hay un cierto patrón particular que es, eh, en realidad, tomar el acceso al crédito internacional como una gran noticia, porque eh, esto es una actitud más o menos recurrente. Eh, digamos, eh, durante aquellos periodos en los cuales la economía abre un poco el acceso al crédito, bueno, se celebra que haya confianza en el país. Pero, digamos, la, la, la, el, la, eh, lo que es menos agradable es que nuestro acceso al mercado de crédito, a diferencia de lo que pasa en otras economías de la región, se hace a tasas de interés muy altas, de manera tal que, si bien los niveles de deuda pueden no ser excesivamente altos, los niveles de deuda producto, digamos, pueden no ser excesivamente altos, los servicios de la deuda sí pueden ser considerablemente altos. Es un poco el, el, el problema que estamos enfrentando ahora. Eh, los ciclos externos, como ustedes saben también, son ciclos que involucran los flujos de exportación y exportación, naturalmente, que involucran al nivel de actividad económica y que involucran los precios relativos macroeconómicos, principalmente el tipo de cambio real, naturalmente el tipo de cambio real asociado con las cuentas externas de manera intrínseca, eh, y el salario real. Ahora vamos a charlar un poquito. Déjenme mostrarles, y esto también para poner un poquito en contexto, uno, alguna característica de nuestros ciclos económicos, dos, alguna característica de la situación actual. Bueno, esto es un dibujito que... En, de entrecasa llamamos el camello, eh, porque tiene dos jorobas. Eh, el, esto es la distribución, de, de, la distribución de, de densidad, la función de densidad del tipo de cambio real. Desde el año 58, si, algún, si me pregunta alguien, les cuento por qué elegimos el año 58. Y no, ya no es más enero del 2020, esto es enero del 2020, pero le voy, le voy a mostrar uno un poco más actual porque es, y ya que estamos, se lo voy a mostrar. Bueno, esto lleva hasta, ma hasta mayo, hasta ahora. O sea que esto es la función de densidad, es la cantidad de observaciones en las cuales el tipo de cambio real estuvo acá, acá, acá, acá. acá, acá. Lo que ustedes ven es que, digamos, una manera de decirlo es, no es normal. No es una jorobita con dos colitas que, para los valores bajos y para los valores altos. Acá tenemos como dos normalidades distintas, uno con el tipo de normalidades entre comillas, digamos. Una con el tipo de cambio bajo, este máximo, acá tienen un, enorme peri un periodo de enorme apreciación real, de enorme sobreapreciación sobre de la moneda en el año, hacia los años 80, principios de los 80, y noten que de este punto de acá, que es el punto de principios de los años 80, vamos a fines de los años 80 y vamos acá. ¿Ok? O sea, nosotros vamos del principio a los 80 acá con altibajo, por supuesto, pero nos bandeamos de muy bajo a realmente alto. ¿A dónde vamos después de estar realmente alto? Y vamos acá, que es el tipo de cambio real de, bueno, este. 2000, eh, diciembre del 2001, este es el del final de la compatibilidad, o sea, de muy bajo a muy alto, de muy alto a bastante bajo. Okay. Esto es un periodo particular, estos son los años 80, son los años 80 sin la hiperinflación, porque la, inflación, la hiperinflación de nuevo está acá, ¿Mm? Bien. o sea, no hemos nunca no hemos sabido mantener un tipo de cambio real sostenible, nos hemos bandeado de bajo a alto y de alto a bajo. Y ahora vean, esto es noviembre del 2015, okay. 2017 están más o menos en el mismo lugar, o sea, el, a, principio, el, a fines del 2015 y en el 2017 el tipo de cambio real estaba en un nivel de comparable en, con el dólar, con, con tercera moneda es un poco distinto, pero con el dólar estaba a niveles comparables a, eh, a los de finales de la convertibilidad. O sea, un tipo de cambio real realmente muy bajo, estábamos bien apreciados. Ahora, ustedes se dan cuenta déficit en cuenta corriente considerable y gran apreciación cambiaria, y es una, una, una mezcla que en la Argentina, sabemos bien, es una fuente de fragilidad. ¿Okay? Bueno, ¿dónde saltamos? Esto es septiembre del 2019, o sea que pasamos de acá, ¡rops! acá, y hoy, bueno, depende. Eh, acá tienen, enero del 2020, que es más o menos abril del 2020, es el tipo de cambio real, abril del, do, del do, oficial. Este es el tipo de cambio real oficial, que, digamos, eh, este es el promedio histórico, 58-2019, este es el promedio histórico, o sea, tenemos un tipo de cambio real mayor que el promedio histórico, no muy alto. Ahora, este es... Este es El tipo de cambio de 120, este. el tipo de cambio de 120 realmente es muy alto. O sea que, digamos, desde algún punto de vista del tipo de cambio comercial, estamos en un nivel no extremadamente alto, pero, pero un nivel mayor que el promedio histórico, sujeto a todas las calificaciones por las retenciones, etcétera, por etcétera. Un poquito para hacerse la idea, mientras que el tipo de cambio ahora, dual, del mercado dual, una vez que se instaló el control de cambios, eh, es un tipo de cambio muy alto que en, en parte, digamos, en, parte, o en buena parte, está obedeciendo a dos factores. Uno, uno diría, eh, la expansión monetaria por un lado, el hecho de que hay liquidez en la economía, vamos a conversar de eso, y por otro lado... La incertidumbre. O sea, es, es, uh, es una demanda por dólares de situaciones de incertidumbre. Bueno, este para charlar después. Hay un, la Argentina tiene un fenómeno. Ahora, ustedes, digamos, el punto que quiero mencionar es este. No, no, no quiero hacerlo demasiado largo, pero. pero este es un ciclo de restricción externa exagerado por estos shocks, en particular el coronavirus, pero que ya viene manifestando su presencia desde hace unos cuantos años. Esto no lo voy a pasar, porque, pero digamos, para, es para otra discusión. Vean un, un patrón argentino bastante tradicional, que es este, la correlación negativa entre tipo de cambio real y producto. ¿Okay? Las líneas grisadas son recesiones. Esto viene del 58 nuevamente, al 2018, pero esencialmente digamos, la cosa es parecida. Y otra vez ustedes tienen los ciclos del tipo de cambio real. ¿Ok? Acá vean la caída, pumba para arriba, el periodo de tipo de cambio real alto, pumba en la hiperinflación, o sea, un gran salto del tipo de cambio real en la hiperinflación. Estaba muy alto el tipo de cambio, razonablemente era, era esperable que baje, pero no bajó poquito, bajó un montón. Convertibilidad, chuchu crisis, ¡pumba! Estaba muy alto. O sea, acá cuando saltó, no saltó a un nivel intermedio, saltó a un nivel muy alto. Y cuando ajustó de un nivel muy alto a un, a un nivel que era de exageradamente alto, era una, una economía, sostenía un tipo de cambio real más bajo que eso, no fuimos acá abajo y pegamos el salto y ahora estamos acá arriba. Como les decía, si ustedes toman el tipo de cambio financiero, o paralelo, como quieran llamarlo, eh, están en un nivel de tipo de cambio realmente alto. Ahora, noten esta correlación negativa. ¿no? El tipo de cambio sale, va para abajo, la economía se recupera, el tipo de cambio pega el salto, ¡pum!, la, la economía salta para abajo. Paf, paf, paf, paf, paf para acá. O sea, típica correlación negativa, porque son periodos de ajuste de la balanza de, la balanza de pago, son periodos de ajuste por, eh, que van a través de la balanza comercial y la manera en la cual hace el ajuste de la economía argentina de la balanza comercial, es reduciendo importaciones y la manera en la cual se reducen importaciones a la Argentina es, por un lado, encareciendo las, en parte, y por otra parte, reduciendo el nivel de actividad por la... Eh, complementariedad que tiene nuestro país las importaciones respecto de la, de la producción interna, un clásico argentino de los años 50, o, me, o, o antes incluso. O sea, este patrón anticíclico de, de, del, del tipo de cambio real es para retenerlo. Ahora, noten, bueno, acá hay ciertas cosas para, para guardar, términos del intercambio, ahora vamos a ver cómo queda el mundo, o sea, toda extrapolación en estas situaciones es de alta incertidumbre, pero, de nuevo, este es el índice de precio de exportación, este es el índice de precio de importación, este es el índice de términos de intercambio, tuvimos una época, acá no se nota tanto por la escala, pero acá tienen en el año 2003. 92,6, eh, precio de importación, perdón, término de intercambio, 92,6, no, 97, y acá tienen 145, o sea, un aumento de 50% en los términos de intercambio, que eh, eso ayuda. Piensen lo siguiente, eh, pónganle 3% de crecimiento anual de los términos de intercambio, es como si el mundo te dijera para una relación eh, comercio-producto, exportaciones e importaciones a producto de alrededor de 20%, 3% de crecimiento es como si el mundo te dijera, mira, te doy un regalito de medio puntito del producto simplemente porque ganancia de precios relativos, lo cual no está particularmente eh, acá lo que hemos tenido es una caída de término de intercambio a partir del máximo del 2011, pero no demasiado grande, y no demasiado grande porque noten que cayendo los precios de exportación, cayeron también los precios de importación. Obviamente no es lo mismo que los términos de intercambio mejoren por aumento de precios de exportación que por caída de precios de importación, pero de todas maneras es un hecho. ¿Mm? Bien. El mundo... Hubo mundos donde la tasa de interés internacional, y vamos a ver un poquito las condiciones internacionales asociadas con ese patrón que vimos, eh, hubo una época en los años 80 donde el, la tasa de interés internacional básica, pelada, digamos, sin riesgo, era extremadamente alta. Hoy, bueno, estaba, llegó a niveles bajísimos a la salida de la crisis del 2008, hubo una pequeña trepada a un nivel de 2,5% para la tasa de interés de política económica en Estados Unidos, que ahora está cayendo de nuevo, si, si ustedes quieren podemos charlar de la, las cosas extrañas que están ocurriendo, extrañas en el sentido de inusuales, que están ocurriendo en la macroeconomía internacional, pero uno de los signos, por lo menos a corto plazo, está siendo y probablemente siga siendo la caída del de las tasas de interés internacionales, a los cuales nosotros no nos toca porque nosotros estamos fuera del mercado eh, Un fenómeno, simplemente para, para señalarlo, respecto de nuestro ciclo económico hasta esta crisis, eh, noten, esta es la cantidad, la cantidad exportada de bienes, 2000 crece un poquito, 2001 un poquito, y todo, 2002 nada, 2003, 2004 nada, 2005, 2006, 2007 crecimiento. Ahora vean cómo se achata el crecimiento cuando hay el, el son estas barras y cae caídas importantes del volumen de exportaciones. Para decírselo en una palabra. El volumen de exportaciones de la Argentina, y ahora déjenmelo mostrar de una manera un poquito más, más, más, más, más nítida. Esta es la descomposición del, de la variación del volumen de exportaciones: eh, productos primarios, MOA, MOI, combustibles y energía. No voy a hacer la historia, es una historia interesante, pero va, vamos a, a apurar un poco el paso. Eh, noten un salto en el volumen de exportaciones a mediados de los años 90, asociado con el cambio tecnológico en el sector agropecuario, acá con el MERCOSUR, con una economía brasilera en expansión, qué nostalgia que uno tiene, eh, y combustibles y energía, o sea, sumó todo. Fíjense, 2008-2018, 10 años, en el cual el volumen de exportaciones... No pasa nada. Ahora, tenemos una economía que cuando crece quiere importar. Es, es demandante de importaciones y, y nuestras importaciones son particularmente procíclicas. Acá estoy describiendo un mundo que no es el mundo del coronavirus, obviamente, esto es otro, otra ensalada en la que estamos. Digamos. Pero para tener en mente que esto de todas maneras nos va a acompañar. O sea que venimos de un periodo con un cero dinamismo de exportaciones y demanda de importaciones cuando la economía crece. Y por ende, lo que ustedes vieron, de, o incluso cuando no crece, y ustedes vieron, digamos, la, la, el deterioro de, de la cuenta corriente a lo largo de los, de los años, eh, en, en el tiempo que llegó hasta la crisis del 2018. Pero el punto, el, el punto es, para dar una imagen, creo que más o menos gráfica, eh, el volumen de exportaciones del año de hoy es menor que el del 2005. Hoy hoy no, porque está afectado por coronavirus de nuevo, pero el que veníamos trayendo es menor que el 2000 o alrededor del 2005. O sea, esencialmente 15 años de estancamiento antes del shock. ¿No? Es muy difícil sostener un crecimiento en esa economía. O sea, este era uno de los puntos claves. Eh, que necesitaba una cierta solución, y clave porque además difícil, porque, digamos, porque el tipo de cambio real, los aumentos del tipo de cambio real son recesivos, inflacionarios y reductores de salario real. Pero el mundo nos forzó. En realidad. Bueno, ahí tienen lo mismo. Esto es para, para hacer chistes sobre la capacidad de proyección. Quisiera mostrarles, quisiera mostrarles este gráfico que yo creo que es muy... Esta es la deuda externa, pública y privada, como porcentaje del producto. Una de las cosas que cuando usa, uno hace análisis macroeconómico en Argentina, una cosita chiquitita, pero, pero significativa, y creo que conviene tener en mente, es ojo con las relaciones deuda-producto, deuda pública, deuda externa, como ustedes quieran, porque en, en, en la medida en que las, la deuda está medida en dólares y el producto está medido en pesos, o la conversión a dólares, ¿ok? Piensen ustedes lo siguiente, en pesos o en valores reales. Cuando el tipo de cambio real es alto, por la, por la naturaleza de, de la variable, cuando el tipo de cambio real es alto, un determinado volumen de producto vale poco dólares. Por lo tanto, cuando el tipo de cambio real es alto, un determinado volumen de producto es chiquito, el producto, la cantidad real de producto es chiquita respecto del de valor en dólares, de la deuda, que está en dólares. Entonces, el tipo de cambio real alto revalúa las deudas en moneda extranjera. El tipo de cambio real bajo hace eh, bajo el, el volumen real de las obligaciones y los activos en moneda extranjera. ¿Se entiende eso? ¿Cierto? Entonces, noten lo siguiente. Acá tienen, en el año 80 con el tipo de cambio real bajísimo, parecía que no teníamos deuda. Unos años después teníamos un montón de deuda, 100% del producto, y unos años después teníamos una deuda salvaje, 160% del producto partiendo de 20. Y nos endeudamos mucho en aquel periodo, no nos endeudamos mucho. Porque no nos prestaba nadie, nos prestaban, qué sé yo, para patear para adelante una deuda que no estábamos pagando, ese tipo de cosas. O sea que esto es un efecto de revaluación, re dada por la recesión, la economía se, se comprime, y por el salto del tipo de cambio real. Noten que lo mismo pasa a la salida de la convertibilidad. ¡Pam! Esto no es un salto del volumen en dólares de la deuda, es una enorme contracción del producto en dólares. ¿Se entiende? ¿Cierto? ¿Okay? Y acá no está actualizado, este es el 2019 y van al 2020 y, y les pega el salto anual. O sea que, en parte, estos ciclos de precios relativos y particularmente el ciclo del tipo de cambio real, de valores muy bajos a valores muy altos a valores muy bajos a valores muy altos, nos confunde respecto de lo, nuestro verdadero nivel de endeudamiento. Y a veces parece que no hay problema de deuda, cuando en realidad subyacentemente, si la economía está trabajando con un tipo de cambio real muy bajo, subyacentemente se está creando y cuando saca la nariz, la saca en una explosión. ¡Pum! Y ahí te das cuenta que tienes un montón de deuda. Por eso a veces me, me gusta en vez de deuda externa, el caso de la externa, la, la, la fiscal es otro merengue, porque hay que mirar la finanza pública, de lo cual vamos a hablar en un ratito. Eh, por eso, por, eh, por lo menos la relación deuda externa-exportación está a dólares contra dólares. ¿no? Y no hay que dejar de hablar en la Argentina de este fenómeno, Tenemos la cuenta corriente y tenemos la cuenta financiera. Y la cuenta financiera, uno de los actores, están los ciclos de la deuda, en particular de la deuda pública, periodos de endeudamiento, el, el, el último terminó en el 2018, periodo de eclosión y reducción de deuda por las buenas o por las malas, que eh, digamos, ocurrió, por ejemplo, la salida de la convertibilidad, o con el default de principios de los años 80. Y ahora estamos entre medio de un episodio de esa naturaleza. Pero nosotros, digamos, tenemos ese patrón de sobreendeudamiento, crisis, sobreendeudamiento, crisis, sobreendeudamiento, crisis, que está asociado también con este fenómeno particular de la Argentina, que es la formación de activos externos del sector privado. Acá, ustedes lo ven, viene del 2003, porque ahí, digamos, ahí estaban los datos, hasta el 2019, 2020. Bueno, acá empezó, acá los, los eh, sombreados son controles de cambio. Este es el CEPO, como le llamaban en su época, y esto es el nuevo CEPO a partir del 2019, a partir del año pasado. Pero noten que acá estamos. Nada, un nivel relativamente bajo, y acá 200 mil millones de dólares, y probablemente haya algo más dando vuelta por ahí. O sea que son números para una economía que hoy por hoy and andará por los 450, 500 mil, debe ser 450 mil millones de dólares, una cosa por el estilo, Pero, con qué tipo de cambio de flactas, etcétera, etcétera. Pues en ese orden estamos hablando de más de medio producto, por ser prudente más de medio producto dando vuelta, con una pequeña, o sea, que tenemos en la Argentina un sector privado que es acreedor del resto del mundo con un sector público que es fuertemente deudor del resto del mundo y, por supuesto, los dólares que tiene el sector privado no pasan al sector público, entonces, digamos, tenemos esta pequeña, digamos, esta situación curiosa de un sector privado muy acreedor en, en, en activos externos y en sector público muy deudor, con la característica importante de que la tasa de interés de los pasivos del, del país, que son los del sector público, la tasa de interés es mucho mayor que el rendimiento presunto de los activos del sector privado. O sea, si bien la economía en su conjunto es acreedora del resto del mundo, los flujos de renta sobre activos y pasivos, tienen un déficit, como vimos recién, de intereses y utilidades y dividendos considerable. Ahora, el punto, y noten las, también las grandes fluctuaciones de la formación de activos externos del sector privado que llegan a niveles del estilo en 12 meses, en julio del 2018, 30 mil millones de dólares. Entonces, noten ustedes, en, en, en el periodo en el cual, oh, en, en este periodo, más o menos 2017 hasta mediados del 2018, donde la economía estaba teniendo déficit en cuenta corriente al ritmo, al ritmo de 30 mil millones de dólares, el sector privado doméstico estaba acumulando activos al ritmo de 32 mil millones de dólares. Entonces, dos veces, dos déficits en cuenta corriente. Uno por los flujos de comercio exterior, etcétera, y otro por la acumulación de activos del sector privado ahora pero leche derramada ¿no? Eh, eso es también una, uno de los elementos que la argentina tiene que tener en la digamos que si uno piensa en la economía argentina hay que tenerlo en la cabeza a ver cuáles son los mecanismos potenciales para movilizar esta cosa que no va a ser fácil pero que eh, digamos de todas manera es un hecho saliente es un hecho saliente de nuestra economía Acá está por mes. Noten que agosto del 2019 tuvimos 6 mil millones de dólares en un mes de formación de activos. Digamos. lo cual, puesto a nivel anual, digamos, es una exageración, pero puesto a nivel anual son 60 mil millones de dólares. Me, me debo recordar que 60 mil millones de dólares son nuestras expo. O sea que lo, la acumulación de activos externos en, en ese mes fue similar al volumen total de las exportaciones. Da un poquito de escalofrío. Y acá, bueno, las reservas internacionales, ustedes ven, las reservas internacionales que eh, toman un máximo, bueno, se estancan. Ya había habido una acumulación enorme de 10.000 a mil millones de dólares el 2008 se estancan caen un poquito y después caen caen caen y después suben suben suben y acá son operaciones particulares endeudamiento entra el fondo etcétera hasta acá brum brum y mucho de esto como digo no es de libre disponibilidad pero bueno esto no es para hablar ahora eh, pero en algún momento, ojalá pronto, nos pongamos a hablar de esto, a ver cómo podemos hacer, finalmente, en un mundo que nos va a plantear una enorme incertidumbre, encontrar un lugarcito exportador que nos permita financiar un nivel de gasto razonable y un crecimiento más o menos pausado pero sostenido del nivel de actividad, del nivel de demanda agregada, del nivel de ingresos, de los agentes internos sin caer en crisis. Ese es nuestro desafío macroeconómico de del próximo tiempo, esto nos va a llevar años, pero me, nos va a llevar años y déjenme decirles, eh, yo creo que va a ocupar la atención de la generación de ustedes, los más jóvenes que, que están presentes aquí eh, ahora. Digamos, esa reflexión es una reflexión que va para varias generaciones, creo, al menos la que viene. Bueno, industria manufacturera, no, no, no lloremos sobre leche derra derramada. Bueno, y hablemos un poquito para terminar. Eh, ¿Me puedo tomar 10-15 minutitos más? Por supuesto, Daniel. Dale, dale nomás, estamos todos. Ok, ok, fantástico. Bueno, noten, noten otra vez un patrón argentino. Acá venimos de la hiper que terminó varias veces terminó, porque tuvo varios episodios de erupción hiperinflacionaria. Ahora quisiera charlar un poquito de, de, de algunas características de proceso. De ahí, de la hiperinflación, rápidamente, vamos, en un par de años, vamos a la convertibilidad. Entonces, En la universidad. Sí. Oh. Sí. que Estoy en una charla sí, sí, eh, dentro de una hora. No, no. Ok. Bueno, esta es la convertibilidad, la crisis de la convertibilidad, ¡pumba! Y acá una, un fenómeno muy, extra, muy particular, muy interesante, que fue que esto no espiralizó. Ok. O sea, tuvimos... Una, una tasa anualizada de inflación del 40% en enero del 2003, pero ya la inflación había pasado en enero del 2013. Esencialmente se, con, se concentró en, hasta abril, mayo, una cosa por el estilo. Eh, 40% de inflación, FROC, hasta 3%, una cosa por el estilo. Por, en, en parte, creo, porque la memoria de la estabilidad insostenible, pero visible, de la época de la convertibilidad, afectó los comportamientos. Si hay alguna, alguna, algún interés en charlar del tema, es interesante, pero eso, queremos, quiero charlar de otra cosa. Ahora, fíjense que a partir de ahí, todo para arriba. En abril del 2008 ya teníamos 30% de inflación anual. Después, la recesión internacional y la caída de la demanda interna y qué sé yo, digamos... Bajaron la tasa de inflación alrededor del 15% y después, cho, cho, cho, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba. Y noten estos ciclos. Si uno vio los gráficos anteriores, noten, tenemos alta inflación en el 2014, 40%. Baja inflación en el 2015, 24%. Alta inflación en el 2016, 46%, baja inflación en el 2017, 22%, alta inflación en el 2018-2019, 60%. Y ahora, ustedes se dan cuenta, alto y bajo, altibajo, altibajo, bajo, con un serrucho, un serrucho, pero con tendencia hacia arriba, hasta este año, que ahora por ahí podemos charlar. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué este serrucho? Muy fácil. Porque el 2000, 2013, 2015, 2017 son años donde se atrasa el tipo de cambio. Por el contrario, 2014 hubo una devaluación a principio del año, acá la tienen, hasta que llegó la inflación a 40% anual. Eh, 2015, fines de 2015, otra devaluación, que fue la unificación cambiaria, y 2018-2019, ya sabemos, fuertes devaluaciones eh, asociadas con lo, lo, lo que vimos hace un rato. En la, y esa es también para destacar, lo, lo voy a conversar un rato, eh, un poquito más adelante, en la Argentina las devaluaciones del tipo de cambio son inflacionarias en, en, en gran medida no es ninguna novedad para quienes vivimos acá, no hace falta ir muy lejos en el análisis para, para eh, percibir esa situación, pero es un, es, no es un fenómeno universal, eso me gustaría señalar, lo vamos a ver en un segundo, no es un fenómeno universal. O sea, bueno, esto es una inflación curiosa en Argentina porque no es el, la, la, hasta, hasta ahora, digamos, porque no es la inflación desbocada de la hiperinflación, está lejos de ahí. Digamos. Cuando hablamos de 40% mensual, en la hiper tenemos que hablar de 40%, eh, perdón, hablamos de 40% anual, en la hiper tendríamos que hablar de 40% mensual. Y eso es otro, otro animal desde el punto de vista del comportamiento de los agentes, del funcionamiento de la economía, etc. También tema para charla. Ok. Pero tenemos una inflación instalada, clarito, tenemos una inflación instalada y también más un tema para adelante, ver qué queremos hacer con la política macroeconómica asociada con la inflación. Bueno, acá está el tipo de cambio, que va de muy alto a muy bajo y después alta. Salario en dólares. Esto es para una discusión en otro momento, creo, ¿Cuál es la causa de la inflación? ¿Es la inflación siempre y en todo lugar un fenómeno monetario? ¿O es una inf la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno de precios relativos que no tiene nada que ver con la moneda? Eh, si me apuna les voy a decir ni lo uno ni lo otro. Eh, acá hay un dibujito digamos, totalmente elemental pero que canta algo, acá tienen en naranja el tipo de cambio oficial, en gris, el, los salarios, en este caso los salarios del sistema de seguridad social, y en azul el tipo de cambio. Ah, que, que digo, eh, el IPC, la variación integral del IPC. Y lo que uno nota a econometría visual, ya, bueno, no la recomiendo para para un paper, pero, eh, pero la economía visual a veces sirve. Lo que les dice es que esencialmente el tipo de cambio, eh, perdón, la tasa de inflación, la tasa de variación del IPC. Es un promedio ponderado de la tasa de variación del tipo de cambio y la tasa de variación de los años. Ah, digamos, una cosa más bien costista. Lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que por ejemplo, el tipo de cambio no tenga que ver con la política monetaria. ¿No? Porque tiene que ver. Noten otra vez el ciclo argentino. Eh, este es el resultado primario del gobierno. Nosotros... Dos cositas. Una, desde el año 61, que es de donde se lleva la serie, el primer superávit primario que se ve en la serie es el del año 92, 93, 94, 97. Ya ven que acá está en cero, o sí, alrededor de cero. se cae alrededor de dos, pega el salto, o sea que en los 90 es la primera época que tenemos superar el primario, no diría persistente, ni muy grande, pero un cachito de superar el primario. Esto para pensarlo en términos de la negociación de la deuda en estos días. ¿Mm? O sea, hablar de superar el primario de un, par de, puntos de, pro, de un punto del producto, un punto y algo sostenido, es ambicioso. Debo decir, ojalá que seamos capaces de hacerlo, pero ambiciosos. Esto salta a un superávit, ¿por qué aparece este brutal superávit, este, este salto a más de cuatro puntos de superávit primario? De, Ustedes recuerdan, superávit primario es contabilizando los gastos netos de interés, o sea, dejando afuera los intereses como gasto. El colorado es el déficit financiero, metiéndolos a eh, Ok, tenemos este periodo de superávit fiscal asociado con o, o acompañado, acompañando el superávit externo que también habíamos marcado. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? 4% de superávit, creo que mucho. ¿A través de qué mecanismo? Simple. Caída de... No voy a tener tiempo de mostrarles mucho, pero digamos, créanme, una caída, considerable del, una caída considerable del gasto porque la, la gran devaluación de la salida de la convertibilidad licuó los salarios reales del sector público y licuó los, las jubilaciones reales. Después se recuperaron, obviamente, pero tuvo un, un tiempo... Eh, durante el cual el valor real del gasto público fue bajo y al mismo tiempo, el, a la salida de la convertibilidad con un tipo de cambio muy, muy alto, un impuesto como la, las retenciones generaba muchos recursos. ¿No? Y después, por supuesto, la recuperación ayudó a recuperar los impuestos tipo IVA, ganancias, etc. Fueron estos dos factores. Ahora, ¿qué hicimos? Convertimos este superávit, que también es interesante, de 5 puntos del producto primario en el año 2004, en 5 puntos de déficit en el año 2005. O sea, son 10 puntos del producto, diez, noten esto, 10% del producto de variación en el resultado primario del sector público, de más 5 a menos 5. Y esto es la intención, la, el intento de ajuste en condiciones recesivas, que tuvo límites. Bueno, ahora estamos en situaciones totalmente excepcionales. Pero esta, esta, esta variabilidad tan argentina, ¿no? digamos que ustedes lo encuentran en el tipo de cambio, lo encuentran con, incluso con la cuenta corriente en este periodo, lo, lo, lo encuentran con el tipo de cambio real. Con la balanza comercial. Me gustaría marcarles lo siguiente, que también tiene que ver con la inflación. Ah, esto. Eh, ustedes recordarán la, la, la noción de impuesto inflacionario, que esencialmente es la pérdida de valor real de la moneda a raíz de la inflación. Entonces, acá tienen el resultado financiero del sector público, o sea, el déficit fiscal negativo, cuando esto es negativo, esto son, es déficit, acá tenemos las la épocas de superávit. Este es, el, este es el impuesto inflacionario, que por supuesto aumenta con la inflación. Noten, hacia mediados de los 70, 10 por, más de 10% del producto de impuesto inflacionario, es una cosa respetable. ¿Ok? Acá va cero, entonces, ahora, lo que se nota es que esto es un espejo, Esto realmente es un espejito, que no pasa en otro lado. Eh, acá el espejo desaparece y es la convertibilidad, porque la convertibilidad eliminó la inflación y por lo tanto el, el peso, no se, el valor real del de, de dinero no se depreciaba porque no había inflación, pero había déficit fiscal y el déficit fiscal, no financiándose con crédito del Banco Central, se financiaba con... En Viene la crisis, del déficit se pasa el superávit, pero el impuesto inflacionario, si bien caer, eh, y si bien no es alto, es creciente. Y durante un tiempo coexiste esta cosa rara de impuesto inflacionario con superávit fiscal. ¿No? Y bueno, ahí la pregunta es, ¿en qué se usó el superávit, el superávit primario? Sí, se usó para comprar dólares, para acumular reservas, es esencial. ¿No? Bien. Pero la, la cosa relevante es, acá vuelve a aparecer el espejito, vuelve a aparecer la vinculación entre la inflación y el resultado fiscal. Y hoy por hoy, estamos en, en un momento, noten que hasta el 2017-2018, ustedes podían disociar, hasta el shock del 2018, ustedes podían disociar a la política fiscal de la política monetaria, podían tener una política fiscal con déficit y una política monetaria no expansiva, digamos, porque el, el agujero fiscal lo financiaba el endeudamiento y el endeudamiento externo. Cuando se cortó el endeudamiento, brutalmente en el 2018 y todavía más, tanto más brutalmente encima ahora en el 2019 el 2020, cuando se corta eso, aparte del interín, digamos, del, del, del sacudón de financiamiento que dio el fondo, lo que queda para financiar a los déficits fiscales es ni más ni menos que el Banco Central. Ese es el último recurso que queda para financiar, para financiar algo. Bueno, esta es la deuda pública neta, bruta, del sector público, es el tema en discusión. Ahora vean, 2011, a ver, esto, esta es la deuda neta respecto del producto, excluyendo agencias del sector público nacional, porque como ustedes saben, seguramente, Mucha, mucha deuda pública está en manos, por ejemplo, del ANSES, o una cantidad respetable de deuda pública está en manos del de, de ANSES y, de, y el Banco Central, en particular. ¿no? Eh, pero excluyendo eso, bueno, 2011-2012, 20% de relación de deuda, en el 2018 pasa a 60%, del, 55% del producto y sigue creciendo, y eso también tiene que ver con la deuda en moneda extranjera y la variación del tipo de cambio real y la recesión. Y la en realidad es más una reducción del denominador que un aumento del numerador en la relación deuda-producto, -deuda pero cuenta igual. Así que, digamos, el problema no cambia tanto si uno lo ve de una manera o lo ve de la otra. Ya lo estoy aburriendo, así que... Eh, un pequeño, una pequeña característica, simplemente para marcar un, una característica particular de la economía argentina, en Brasil, y elijo Brasil porque, digamos, porque nadie me dijo qué pasa en Chile. Pero tenemos tenemos el colorado, es la variación del, anual del tipo de cambio nominal que ustedes ven, pega saltitos bastante grandes tipo 40% en un año anual, 20% anual, igual para una economía relativamente estable es bastante. Y estas son las variaciones del tipo de cambio real. Lo que ustedes notan, el, el amarillo, lo que ustedes notan es que tipo variación de tipo de cambio real y tipo de cambio nominal son muy parecidas. ¿Por qué? E, esencialmente porque cuando salta el tipo de cambio, algún efecto sobre los precios hay, pero el efecto de precios es muy chiquito. Y esto es una característica que vale para Colombia también, México también, Perú también. O sea, digamos, nuestros vecinos, no es una cosa que tiene que ser suiza para que te pase esto. O sea, est estas economías que, cuya característica común es que han conseguido dominar la inflación y reducirla hasta valores relativamente bajos, nota en el caso de Perú, alrededor del 5% al año, una tasa de inflación cómodamente en un dígito, digamos de esa manera, en esas economías lo que uno observa es que la vinculación entre el tipo de cambio y nivel de precios se atenúa de manera tal que el tipo de cambio real puede fluctuar, por ejemplo, porque las condiciones internacionales cambian porque los términos de intercambio caen o cosas por el estilo el tipo de cambio real y nominal y real puede variar de manera más o menos considerable sin, sin asociarse con un recrudecimiento de la inflación ¿No? cosa que si ustedes ven nuestra noten, comparen esto este es nuestro, nuestro gráfico ¿No? acá viene la devaluación ¡Pum! Y la tasa de inflación, pumba. Acá viene la devaluación, ¡pum! Y, y la tasa de devaluación, ¡pum! O sea, ustedes ven, eh, temas para meditar tenemos en buena cantidad. Estamos en un momento realmente complicado de nuestra vida macroeconómica, económica, social, como, digamos, mal de mucho, con de tonto, en parte es, es, las cosas que están pasando en el mundo son cosas que difícilmente nos hubiéramos imaginado, salvo en alguna literatura de ciencia ficción. ¿No? Eh, que estemos hablando en países europeos de caídas del producto de 5 o 10%, una brutalidad, digamos, que no se veía desde la Gran Depresión, o sea, es un fenómeno histórico. Ustedes ven uh, el, el, lo, las discusiones que hay sobre la política macroeconómica en los países del norte, en Europa, en Estados Unidos, que tienen sus problemas serios, pero los bancos centrales, el Banco Central Europeo y el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central de Japón y los bancos centrales grandes del mundo, inyectando liquidez a una velocidad absolutamente brutal, haciendo déficits fiscales de enorme magnitud, porque obviamente en la, situa la situación nuestra es evidente, pero desde ese punto de vista no es tan distinta a la de otros, eh, eh, cuarentena, la gente no trabaja, el producto no, no, no, no hay ingreso, hay que darle ingreso a la gente, digamos, para que, y, y, y, para que sobreviva, y eh, sostener a las empresas para que no colapsen, porque si las empresas colapsan después la recuperación además va a ser extremadamente más complicada, ¿Cómo se financia todo eso? Y eh, Bueno, se financia con endeudamiento público y con emisión monetaria. O sea, la deuda pública, en el sentido tanto de los bancos centrales como de los gobiernos, está creciendo a una enorme velocidad, como lo está en parte haciendo la nuestra también, ¿no? Con las limitaciones del caso. Una gran diferencia que tenemos nosotros respecto de ellos es, son dos cosas asociadas. La primera es que, nosotros ya veníamos de una crisis de deuda, ya estábamos en una crisis de deuda, ellos no. Y la segunda es que cuando la Reserva Federal, en una situación de enorme incertidumbre, economía como la de Estados Unidos, con todos los problemas que tiene y todo el manejo inconsistente de, de la enfermedad, etc. Pero desde el punto de vista de la administración macroeconómica, el, el, el gran activo que tienen, porque son la economía, es el centro económico internacional, el principal centro económico internacional, la gran, la gran ventaja que tiene es cuando el sector público, póngale gobierno o banco central, emite deuda, emite activo, sea en forma de bonos o en forma de, de, de dinero, cuanto más incertidumbre hay, más quiere esa gente. O sea, en situaciones de incertidumbre, la, de, la demanda de, la, de, de bonos, de deuda pública, o sea, de otra manera, la oferta de financiamiento aumenta fuertemente, o sea que ellos pueden emitir estos papeles sin demasiada perturbación. Nosotros estamos en una situación donde los, los activos en pesos no tienen una demanda particularmente sostenida, y ahí hay que trabajar en, en, en una sintonía muy fina entre el cuidado de la salud, la atención de la, digamos, del problema social, que es extremadamente urgente, el sostenimiento de, de las unidades productivas, porque si se rompe la estructura productiva, después, además del sufrimiento que eso involucra inmediatamente, eh, eso puede tener efectos que perduren en el tiempo, la, la poca demanda de activos emitidos por el sector público de activos de financiamiento y el tema de deuda que vamos a ver cómo se lo termina de perfilar eh, un poco hacia adelante. Eh, para terminar, esta es una situación crítica, una situación crítica implica manejar disyuntivas, o sea, eh, perfección difícilmente se puede pedir. Lo que se puede pedir es administración consciente de que tenés que andar buscando la dosis, de que pasarte por un lado y pasarte por el otro son problemáticos y por lo tanto hay que, hay que buscar la combinación de medidas de política que más o menos vayan apuntando a una tranquilización de la economía. Yo creo que a lo que deberíamos tratar de aspirar, y es una aspiración, eh, es a... Eh, Ir de a poquito, si tenemos suerte y nos va muy bien, de extender el horizonte temporal, digamos, como para empezar a pensar en las cosas importantes que tienen que ver con la estructura productiva, eh, eh, la, la, la, la manera en la cual la Argentina se va a insertar en el mundo y vamos a atender los problemas crónicos, como este problema crónico del estancamiento de exportaciones que les mencionaba. Les mencionaba al principio que condicionó nuestra... Eh, nuestra evolución macroeconómica desde hace ya un buen rato. Así que yo dejaría acá y si ustedes quieren podemos dialogar un poquito. Buenísimo, Daniel, muchas gracias. Genial, Daniel, muy bueno. Vamos a ver las preguntas. Ok. Un espacio de preguntas. Sí, o... Germán, Germán quiere hacer una, una pregunta, a ver. Eh, bueno. Eh. bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, Daniel. Este, muy buena la exposición. Eh, yo quería compartir una inquietud que tengo eh, en cuanto a si nuestro principal socio comercial es, es Brasil, en términos de, de exportaciones este, regionales, industriales, ¿no? sí. Industrial. sumado a China, con la, que ya es un tema que no podemos manejar el precio porque eso está en, en, otra, en otra esfera de discusión. ¿no? Eh, usted, pensando positivamente, ¿no? con, <ríe> siendo optimista, eh, ¿Sería viable una. ya que el peso, la devaluación de peso está asociada a la inflación, indudablemente, más a algún componente monetario? Concuerdo con eso. ¿Sería este, interesante plantear una canasta de monedas con un tipo de cambio fijo, incluido el real, el dólar y alguna otra moneda más, de manera de anclar el tipo de cambio, no al, nivel, al esquema de convertibilidad, pero dar mayor previsibilidad y teniendo en cuenta. Que si nuestro mayor socio comercial, eh, Brasil, en tema industrial, este, devalúa, podría atenuarse esa apreciación posible del peso y recuperar un poco de confianza. ¿Lo vería como una idea muy descabellada o, o tendría que eh, el estilo? De, deja, dejámoslo decir de esta manera. Eh, nosotros hemos tenido eh, regímenes una búsqueda inconclusa de un régimen monetario. ¿Está? Hemos probado con eh, política monetaria, de, ahora en los últimos años, regulando la oferta monetaria, regulando la tasa de interés, con tipo de cambio fijo, con tipo de cambio flotante, con tipo de cambio administrado, con tipo de cambio dual, <risa> okay. con convertibilidad. Eh, y no nos fue nunca bien. Ahora, lo cual no quiere, digamos, es más tema nuestro probablemente que el régimen monetario. Yo. Eh, acá, lo, porque lo que vos estás diciendo, y tenés razón, es, por favor, un poquito de previsibilidad. Que fue, entre paréntesis, lo que, lo que nos dio. Eh, lo que nos dio, de alguna manera, mientras duró, después resultó que era insostenible la convertibilidad. Ahora, tú. Eh, argumento, es un argumento creo muy atendible que dice, mira uno de los problemas de la convertibilidad era Brasil. Porque vos recordás perfectamente, digamos, que cuando devaluó Brasil se armó lío. ¿Okay? Claro. Estábamos atado, atados al dólar, el, el Brasil devalúa y ahora el... Uno de los factores, efectivamente, que había impulsado las exportaciones de una manera fuertísima durante, durante los, primer, los años medios de, de los 90, de repente desaparece de circulación con los problemas existenciales que nos produjo eso. Entonces, lo que vos decís, mirá, yo prefiero una canasta a una, una fijación respecto del, preferiría una canasta, a una fijación estricta, a una... Al, el dólar, porque el dólar tiene mucho menos que ver con nosotros desde el punto de vista comercial de lo que tiene que ver el real. Estamos de acuerdo. Entonces, vos lo que estás tratando es de buscar previsibilidad a través de apegar a una canasta y buscar qué canasta te gustaría más. ¿Okay? Yo veo la cosa. Ahora, eh, Estamos muy, bastante lejos, creo, de las condiciones de una unión monetaria con Brasil, cosa por el estilo. ¿Ok? Eh, y acá el planteo, digamos, un planteo que termina siendo bastante brutal y bastante crudo, porque, digamos, nuestra situación es cruda y tiene elementos bastante brutales, que es. Eh, Tratamos de recuperar el peso o tiramos la, la toalla. Y créeme, no estoy, no estoy argumentando desde el punto de vista sentimental, aunque obviamente tiene un elemento sentimental. Eh, no es una cuestión de que nuestros próceres o nuestros animales, llevado el caso, estén en, el, en los billetes. Pero que eh, si queremos Independencia monetaria, ¿queremos buscar independencia monetaria o no queremos buscar independencia monetaria? Para ser, para ser concreto, yo te diría, me preguntás cuál es el régimen monetario que a mí me gustaría para dentro de 10 años. Me gustaría una política monetaria re, razonablemente estable, con una tasa de inflación razonablemente contenida, con flexibilidad para administrar. ¿Me explico? Sí, Porque sí. el mundo mundo ancho y ajeno, digamos, si vos te atas a, una, a un régimen monetario cambiario muy estricto, nunca sabés para qué lado te viene el pelotazo. Nunca sabés para qué lado te viene el pelotazo, y menos en el mundo este. O sea, guardarte más, márgenes de maniobra, Creo que tiene un valor importante. Ahora, vos te guardás margen de maniobra y la respuesta del otro lado del mostrador es decir, pero vos no me decís a dónde vas. Y como vos sos inestable, yo no te creo nada. Y entonces no quiero, no quiero demandar activos en esta unidad de cuenta que vos no me decís para qué lado va. Cosa que entiendo. Ahora, sacrificar la flexibilidad para tener una política monetaria propia. Cuando digo política monetaria es administración del ciclo económico, administración de precios relativos, administración mismo de los precios. Ok, por ejemplo, digamos, se me está haciendo un poquito largo, pero si me permitís, me tomo un par de minutitos más. Hoy estaba leyendo, hoy estaba leyendo en, eh, que me mandaron un, un, un artículo, así que salió en una revista internacional, en Bloomberg, de unos señores que decían, con el despiole fiscal y monetario que está produciendo ahora, tal vez una manera de pensar la salida a un plazo de unos años es, oíme hoy, hoy esta en el caso de Estados Unidos, un cachito de infla. Por supuesto, en dosis administradas. No, porque dice, mira vamos a emitir deuda pública, medio a los caballos, si vos me das una licuación de 5% al año, cosa por el estilo, eso va a ayudar mucho a las finanzas públicas y puede llegar a impedir... No te digo... Aunque creo que hay bastante de razonable... Uno puede argumentar en ese argumento, porque al final con 5% al año no se mueve nadie. Okay. Eh, pero, eh, pero esa cosa de tener el margen de maniobra para decir fríamente, me conviene o no me conviene, creo que es algo muy importante. Por supuesto nosotros nunca vamos a estar en esa situación, pero mi óptimo, y yo no, no te sé decir si es viable, no, no, te, no te puedo asegurar que es viable, pero mi óptimo después de un, una transición de media década a una década, que fue lo que hicieron entre paréntesis países como Colombia y Chile, Países como Colombia y Chile estabilizaron de 30 y pico por ciento, 25, 30, 30 y pico por ciento al año, a menos de 5 en 7, 8, 10 años. ¿Y cómo terminaron? Y bueno, terminaron acá. O sea, ellos se ganaron la independencia monetaria y yo me saco el sombrero. No, esto es Argentina. No, está clarito. Eh, ¿Me entendés? O sea... Yo no, también mi óptimo es este, tener soberanía monetaria y, y me parece que... Digo, que... no, ahora, ahora tenemos que saber que es una inversión. Claro. Es una inversión, o sea, son esas cosas que yo creo que en algún momento también la sociedad tiene que plantearse. O sea, nosotros lo podemos hablar en el ámbito universitario, porque además es nuestro, nuestro laburo, uh -huh. Pero en un momento la sociedad tiene que decir, yo estoy dispuesto a hacer el experimento de pasarme 5 o 10 años bajando la inflación de a poquito o moderadamente, o un poco más rápido al principio y un poco más, más gradual después, decime vos, ¿yo ¿estoy dispuesto a hacer la inversión para recuperar una moneda, para poder tener flexibilidad de política macroeconómica propia, relativamente autónoma en el futuro? Y bueno... Es así. Ahora, eso tiene requisitos fiscales y políticos. Tiene que tener un poco de suerte y tiene que tener una gestión, una gestión monetaria relativamente sostenida. Hoy no estamos para eso, obviamente. Pero a la salida de esto tenemos que... es el tipo de, de, de, de discusión colectiva que yo creo que tenemos que tener. Okay. Sí, sí, yo lo, lo planteaba como una, una situación de crisis, era... Este, como una medida de, de shock de expectativa, de, bueno, pero ahí tenés, violentamente, entonces, bueno, cómo, cómo volver a confiar en el peso con un, porque solamente con controles de capitales no vamos a lograr volver no, a... No, no, no, yo estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo sí, con eh, vos, o sea, creo que hay pues, un plan medianamente salvaje, que no salvaje que bolito, hay que pensar. Ahora... ahora. ¿Cuánto me cuesta en términos de flexibilidad futura el shock de expectativas? Esa es una cuestión para preguntarse. ¿Okay? ¿Me, ¿Me entendés? Sí, sí, sí, yo, claro, Si sí, yo fui un, este, es más, estuve, una anécdota cortita, eh, fui el, el, el, la bruja de una clase de economía internacional cuando dije en el 97, eh, la única manera de salir de esto es evaluando. Este, el, y te, te miraba... He si <risa> Pero bueno... Dice: ¿Estás loco? Me decía. Sí, pero bueno. Sí. Y, la, la, la, la. Bueno, ahí tenés. bueno, justamente porque salir de, de un compromiso muy estricto, o sea, digo ese tipo de promesas son como muletas, ¿viste? O sea, nunca vas a caminar bien, en una de esas no te caes en, en el corto plazo. Uh -huh. Digo, ahora. Son cosas para madurar y son decisiones sociales. Eh, digamos, uno, son decisiones sociales que por supuesto técnicamente uno tiene que poder argumentar pros y contras. Pero este tipo de discusión, ¿no? este tipo de pros y contras, flexibilidad versus credibilidad, es una cosa que, bueno, charlemos la. Bien, perfecto. Gracias. Por oh, favor. Había una pregunta de Ignacio Escrita, que resaltaba, eh, en este contexto y en particular en la pospandemia. ¿habrá nuevos mecanismos para coordinar el comercio entre países, medidas sanitarias, por ejemplo, que contribuyan a evitar déficits crónicos eh, en la cuenta corriente? Daniel, una cosa sí. antes, Germán sí. y, y también Ignacio son docentes de, de la Facultad de Ciencias Económicas, los dos de, docentes de Economía. Bien. Entonces, gracias, por, gracias por la pregunta. Yo te diría que son dos cosas asociadas, pero no, no exactamente la misma. Una es eh, algunos criterios internacionales de salud pública, si vos querés. Y otro es volatilidad de, de eh, comercio, digamos, y sus implicancias macroeconómicas. Yo creo que protocolos médicos o protocolos sanitarios, me da la impresión de que van a ser, sí, claramente en materia de diálogo internacional seguro, porque digamos, cuando vos tengas una, una epidemia, yo te pido que hagas y yo me comprometo a recíprocamente hacer, ese tipo de cosas me parece que van a ser, van a cumplir. Ojo el piojo, porque, digo, y acá nos metemos en temas de, de otras disciplinas. Andá a saber si de esto salimos en un espíritu más cooperativo o en un espíritu, yo a vos ni te hablo. ¿no? Pero, eh, o sea, internacionalmente eso ¿no? está por verse. Pero de todas maneras, creo que desde el punto de vista sanitario ciertamente hay incentivos para coordinación y me parece que es plausible que eso ocurra. Puede ser que haya también. El otro día estaba charlando con un amigo... Del de, de tema de la seguridad alimentaria ¿okay? Que ha sobrevolado el, el, el, La situación esta De, de, de esta semana Que no, no terminó de ser importante Porque en realidad es cierto Que a, al parecer Incluyendo En América Latina digamos No me voy a ser totalmente digamos, Afirmativo Pero al menos en América Latina Uno no oye América Latina, ni hablar de los países del norte. Escuchamos hablar de problemas sanitarios, de que los, los, los hospitales no dan abasto, que las salas de terapia intensiva están sobreocupadas en algunos lados, qué sé yo, en España llegaron a estarlo, según dicen. Eh, pero pero no, no se habló demasiado de, de desabastecimiento alimenticio, por ejemplo. Cosa que en una de esas, en países tipo África, está ocurriendo y no, la noticia no sale. ¿No? pero en, en, en este tipo de países de referencia. Ahora, eh, desde el punto de vista de las reservas estratégicas, o sea, me da la impresión de que los, los países, especialmente los que tienen recursos, o pueden emitir dólares o euros o, o títulos públicos en, en, en gran escala, eh, que va a haber un incentivo, qué sé yo, para comunicar reservas estratégicas de alimentos, reservas estratégicas de respiradores, reservas estratégicas de, eh, digamos, bienes y servicios elementales que son de particular importancia en, en una crisis, donde, por ejemplo, y entre paréntesis, ya lo viste, lo viste en algún momento en el 2008, que fue un pequeño episodio antes de la crisis. Ustedes recuerdan seguramente que antes de la crisis del 2008, antes que explotara, ya estaba ahí, pero antes que explotara la crisis del 2008, hubo una especie de boom de las materias primas, pero super boom de origen seguramente financiero más que real. Los precios de, la, de las materias primas estallaron y hubo un, un movimiento muy fuerte, no solo en Argentina, pero en otros lugares del mundo, típicamente proveedores o vendedores de alimentos, de suspender o frenar las exportaciones. Lo cual, si vos lo pensás, lleva el eco de que a ver si en una emergencia me cortan el suministro de alimentos esenciales, de, de medicamentos esenciales, yo creo que desde ese punto de vista va a haber un cierre, va a haber un abroquelamiento de las economías en guardar recursos para, para eso, lo cual, paréntesis se ha dicho, en una de esas en la Argentina, digamos, se produce una especie de incremento de la demanda de, de productos alimenticios, que, del cual nosotros tal vez algo podemos participar, mientras dure, ¿no?, Ahora, eh, no veo mucho una coordinación que vaya mucho más allá de lo sanitario, me parece, digamos, esto es más bien para, para relaciones internacionales, pero si vos lo pensás en términos, por ejemplo, de Europa, lo que está pasando ahora en las discusiones de política macroeconómica europea es muy interesante, y esto un poquito para la pregunta anterior. Ustedes vieron tal vez eh, la, la, la gran diferencia que hay entre las actitudes de política económica de Alemania, Holanda, Francia está en el medio, con Italia, Portugal, España, Grecia, el Mediterráneo, donde los países del sur que tienen más problemas en el financiamiento, etcétera, y han sido muy afectadas por la enfermedad, le dicen a la economía, a la economía central, o particularmente al Banco Central Europeo, le dicen más, queremos más, el, el, España está pro, eh, eh, propiciando un, una emisión a nivel europeo de un bono perpetuo, o sea, un bono sin, amortizas, sin amortización, que lo único que paga son cupones sin intereses, bueno, es un... Una, una curiosidad eh, macro, eh, financiera, pero están pidiendo ayuda, están pidiendo que el, que, que, que el sistema europeo adopte una política muy expansiva, cosa que los alemanes, los holandeses y compañía, los nórdicos, de alguna manera, lo ven y lo rechazan, con lo cual... Por ahí a ellos mismos no les afecta demasiado, pero están poniendo, están complicando mucho la situación de los otros que la tienen muy complicada. Entonces, si la coordinación en una unión como la Unión Europea se ve problemática eh, para pa economías o para países que están vinculados de una manera más laxa, me cuesta ver mucho más coordinación. Pero te digo la verdad que cualquier certeza que pidas en este momento me parece que es traída de los... Es, es, es sujeta a una enorme incertidumbre. Yo, yo creo que es muy difícil hacer eh, predicciones certeras. En este momento, por ahí hay un, un respingo de la demanda de alimentos en las cuales podemos participar y en una de esas, capturar mercados y qué sé yo. Tenemos que estar muy alertos. Perfecto. También preguntaba... Walter Maldonado, si en términos de exportaciones se puede asociar con algún vecino para enfrentar un mercado externo después de la pandemia. Mirá, eh, ojalá. Ahora, nuestro vecino de arriba a la derecha eh, no tiene las mismas prioridades y, y lo, el mismo enfoque que, que hay hoy en la Argentina eh, bueno, ustedes vieron el episodio este del retiro de Mercosur, lo cual aparentemente por suerte eh, se está suavizando en la cuestión, pero eh, digamos, ir, salirse de la, la, la, la, la vecindad estratégica con Brasil me parece que sería un enorme costo, porque digamos, como decíamos recién, como alguien decía recién, Brasil es nuestro principal cliente industrial y si no está ahí, re, sustituir ese mercado es muy complicado, ahora. O sea que nuestra presencia regional creo que es muy importante, es muy importante. Digamos Pensando de forma permanente, tal vez el gobierno Bolsonaro con nuestro gobierno actual digamos, tiene una incompatibilidad existencial, por así decirlo. Pero, digamos, irla llevando me parece importante. Ahora, noten que lo que está planteando los tres, los tres socios, porque eso es Uruguay y Paraguay, además de Brasil, Brasil, por algún motivo, está en una lógica aperturista en la cual está queriendo, por ejemplo, y eso fue una de las materias de discusión, eh, un tratado de libre comercio con Corea. Entonces, vos decís, bueno, ¿qué te, da, ¿qué te da el Tratado de Libre Comercio con Corea? Probablemente acceso a, a, a, algunos, a algunos bienes industriales, a algunos bienes agroindustriales, eventualmente, además de, de, de, de productos primarios. Ahora, claramente, una vez que se termine el periodo de transición, porque los tratados de libre comercio claramente tienen periodo de transición largo, y el que se firmó con la Unión Europea y está en algún estado que tampoco es fácil definir, tenía un periodo de transición de unos cuantos años, pero, digo, eh, preparar una industria manufacturera que tenga una cierta capacidad de competencia 10 años es un trabajo jorobado, me da la impresión de que Brasil está pensando que lo hace, o bien que no le importa, y a veces me inclino a pensar que más bien que no le importa que ha decidido que va a ser un agroexportador. Okay. Eh, tenemos que pensar bastante en eso. Ahora, nosotros desde ya que tenemos una ventaja comparativa agropecuaria y un sector agropecuario, un sector, digamos, agroalimenticio o como le gusta decir a mi amigo Roberto Bizán, un sector, ustedes lo conocen a Roberto, porque es cruzando el cruzando el río eh, eh, bioeconomía un sector de bioeconomía que es respetable desde el punto de vista tecnológico organizacional etcétera etcétera obviamente siempre está la tensión urbana rural en, en nuestro país pero no podemos perder eso eso es un poco el núcleo de la cuestión no nos alcanza solamente y ese es otro tema con eso solo no nos alcanza entonces tenemos que complementarlo eh, Creo que tenemos, que, de nuevo, es una cuestión de hacer una reflexión, reflexión bastante... La Argentina, dicho en criollo a mí me parece que si vos me decís, el camino que tenemos por delante nos lleva, punto suspensivo, y me terminás con una frase, te digo, no estoy seguro que se pueda. Creo que es más, y no quiero decir, no quiero exagerar diciendo que es armar una colcha de retazos. En la cual, entre paréntesis, eh, esta situación de hoy, porque si hubiéramos estado hablando hace un año y uno estuviera, hubiera estado conjeturando, a ver, te digo, los sectores eh, potencialmente dinámicos de la Argentina para participar en el comercio mundial, decime tres, una sector agropecuario te lo regalo, decime los otros dos pensando un año atrás. ¿Turismo te suena? ¿Petróleo te suena? Sí. Eh, seguramente, no sé, no sé si estaban en el podio, pero estaban entre los cinco primeros, seguro. Servicios intensivos en conocimiento, ese tipo de cosas, como para ir explotando el potencial. Pero esos dos sectores estaban, y hoy hay que mirarlos con precaución, porque andás a ver qué pasa con la industria turística internacional. Puede ser que en unos meses, cuando... El, el virus haya tenido el buen gusto de retirarse, eh, la gente se vuelve a viajar y se vuelve a hacer turismo, qué sé yo. No, puede ser que dure el hábito de hacer turismo virtual, ¿qué sé yo? Y petróleo, digo no libre, digamos, esta, esta, este folclore del petróleo negativo y ahora tenemos que dar subsidio a las petroleras. Ahí tenés flexibilidad, ¿no? Eh, pero yo creo que es armar un mosaico. Es, es, es, es armar el rompecabezas de... Yo creo que no hay una sola... Me parece, porque no, no, no se me ocurre un, un conjunto limitado de actividades de un determinado tipo específico que nos lleve, nos arrastre solito. En realidad, si lo hubiera, yo creo que ya estaría, ya estaría pidiendo pista porque este, este es un buen momento si, si existe tal cosa para pedir pista. ¿no? ¿Qué más puedo decir? ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, este, una, una última pregunta para no cansarlo tanto a, a Daniel. Este, ¿Cómo ve? Bueno, la pregunta de rigor, ¿no? Que en realidad me, la quiere hacer Nico Brunner, que es otro docente nuestro, pero no se anima, parece, no sé qué le pasa. Siempre eh, sí, puedo decir, no contesto, así que. ¿Cómo ves el, el tema de la negociación de la deuda, no? Ah. Es mira. Está la famosa frase, hacen falta dos para el tango, ¿no? Eh, Está siendo una negociación realmente complicada. Eh, yo creo dos cosas. Primero, y, y, y ahí está donde podés encontrar el punto de referencia. Esto, digamos, la negociación es dura y, y lo va a ser las próximas semanas. Vamos a ver qué pasa con, con el resultado de, de los, las operaciones de hoy. Me parece, por lo que uno lee, que no hay que esperar nada demasiado espectacular, digamos, que va a seguir el problema en pie. Ahora, desde el punto de vista más, más eh, digamos, abstracto, acá están jugando dos lógicas. Una lógica es la lógica de, de, de nuestro gobierno, que insiste sobre el, la, la palabra sustentabilidad, y en algún sentido la lógica que esto tiene... Es una lógica que no es, que tiene un, un, una razonabilidad económica bastante clara, que es decir, mirá, si te prometo de más, después no te cumplo. Y si no te cumplo, yo voy a ir a una crisis y vos vas a ir a otro despiolo de reestructuración. Entonces, ¿para qué vamos a hacer declaraciones rimbombantes de que el, hacemos una propuesta con una quita del 2%? ¿No? Y nos vamos todos contentos a casa sabiendo que dentro de dos o tres años, porque va a haber un periodo de gracia de un par de añitos, dentro de dos o tres años volvemos a tener una crisis. Bueno, eso me parece que, que, que tiene sentido, especialmente si es que uno, eh, si es que uno eh, entiende que lo que quiere es... Tratar de empezar a configurar un sendero macroeconómico estable. Y un sendero macroeconómico estable pide, pide condiciones de factibilidad. Porque si, si no hay factibilidad, en algún punto tenés que tener otra ruptura más. Y otra ruptura más te pone en otro periodo de incertidumbre. O sea, por una vez, por favor, salgamos caminando por las piedras y no nos caigamos. Pero esa es una lógica que creo que no cuadra con la lógica del todo de los acreedores, los acreedores aparentemente perciben que eh, tienen derecho a más, digámoslo de esta manera, eh, y, y que pueden conseguirlo. Que esto es un problema de liquidez y no es un problema de solvencia. Hay mucho de eso que es a, digo, son declaraciones públicas para abuso, para uso externo, que no son necesariamente ni de un lado ni del otro, digamos, la posición final. Ahora, ahora, dicho lo cual, yo creo, de nuevo, entiendo la lógica de, de, del argumento de sostenibilidad y me parece extremadamente atendible. Al mismo tiempo, creo, y eso también es opinable, que eh, un no arreglo sería costoso, especialmente en las condiciones de la macroeconomía argentina de hoy, donde si ustedes ven de nuevo el dibujito este acá tenés el tipo de cambio de 120 el tipo de cambio de 120, es un tipo de cambio muy alto y es un tipo de cambio de crisis fuerte, o sea que digamos esto te da una idea, me parece, de, digamos, esto también es, es discutible, te da una idea de lo que podría llegar a ser esto, o tal vez incluso un poco más, una situación de una retracción todavía mayor de la demanda de activos, títulos públicos y dinero en Argentina, dada por una situación de incertidumbre ante un estado de default. Eso yo creo que tiene un costo, que puede potencialmente tener un, un costo, digo, instrumentos para manejarlo, podés intentar una cosa u otra, pero que puede llegar a tener un costo grande. De manera que, digamos, eh, el, el punto clave es, si, si se puede, dentro de los criterios de sostenibilidad, encontrar una, un, un arreglo que sea razonablemente aceptable para la otra parte. ¿Por qué? Porque el no arreglo... Que puede ser de, de, un costo, de un costo alto. Debo decir que eso no fortalece la, la, la posición negociadora del país, porque claro, cuando la otra parte sabe que estás apurado, pero también es cierto, en algún momento sería importante, a ver si de alguna manera pueden reconocer que cuanto más te pido, más difícil es que me pagues. ¿Me explico? Entonces, en algún punto, yo te, te saco más y en realidad te estoy sacando menos. Hay una especie de curva de Laffer de la deuda. ¿Ustedes recuerdan la curva de Laffer, Che? Sí, sí, sí. Claro. Pues, vos poneme la deuda en infinito y te voy a decir infinito, no te voy a pagar, así que quedate tranquilo. Te voy a pedir, dame más, y vos decís, bueno, qué sé yo, porque quiero evitarme el shock, bla, bla, bla. Entonces, digamos, hay un límite. De todas maneras, yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo para, para, para encontrar el punto de, de, por lo menos un punto de acuerdo, no, no necesariamente con la totalidad de los acreedores, qué sé yo, pero una buena cantidad de manera de dar una señal de que tenemos un campo razonablemente despejado hacia adelante, a partir del cual se puede hacer política macroeconómica para ir estabilizando la situación. ¿Ok? Ese sería mi, mi enfoque del asunto provisorio. Hoy viernes a las 6, a, la, a, la, a las casi las 7 de la noche. Perfecto, perfecto, Daniel. Bueno, no sé si ya lo dejamos tranquilo, Daniel, porque dos horas <risa> este, es mucho. La verdad que tendríamos varias cosas para preguntarte, pero este, ¿qué va a hacer? Bueno, Dale la, la, la, la, la, la, la última, si, si es que. No, hay, la, última, la última pregunta, a ver. A ver que estaba Ciro por ahí, quería hacer una pregunta, que estaba bueno, uno de los alumnos. A ver, Ciro. ¿Está por acá? Y si no te la hago yo, que era. Ok, más. vale. A ver, eh, para los chicos que están estudiando política económica y que miran los medios todo, todos los sí. días, si vos tuvieras Sabemos que la economía, los fenómenos son sistémicos, están articulados y siempre es eh, bueno eh, tener una mirada global de los problemas, y en ese sentido el déficit gemelo, el déficit fiscal, el déficit externo eh, siempre van de la mano y, y tienen relaciones ¿no? entre ellos. Ahora, si vos tuvieras que pensar eh, dicotómicamente y elegir uno de los dos problemas como el central, para vos el déficit externo o el déficit fiscal, ¿cuál de los dos problemas es el, el que habría que estructuralmente eh, resolver para tener realmente una expectativa de crecimiento de mediano plazo? Mirá. En algún sentido la respuesta, en este caso, curiosamente, es relativamente simple. Si vos no pensás, el déficit, el, el, el balance externo, la cuenta corriente, te marca la restricción de presupuesto de la economía en su conjunto. Entonces, esencialmente, cuando vos decís, tengo un problema externo, lo que estás diciendo es, estoy teniendo problemas con mi restricción de presupuesto, Pensando en términos, digamos, esto es una metáfora que tal vez eh, no, no, no es del todo, eh, digamos, completa, qué sé yo, pero es como una familia que dice, mirá, digamos, tenemos dos mitades de una familia, el sector público y el sector privado, digamos. si yo la junto y veo que tienen problemas con la restricción de presupuesto, porque la suma de las restricciones de presupuesto no cuadra, o sea, los tipos tienen más gastos que ingresos, para el colectivo y entonces ninguna política de transferencia que vos hagas de uno a otro arregla la cuestión, ¿entendés? o sea, es el conjunto de esta unidad económica la que tiene problemas en la restricción de presupuesto si vos no arreglás la restricción de presupuesto del conjunto, no podés arreglar la restricción de presupuesto de, de los dos nunca perfecto, perfecto rico? Sí, totalmente. o sea la restricción de presupuesto del gobierno es fundamental porque es un sector importantísimo en la economía, pero digamos, es uno de los sectores de la economía. El conjunto creo que es prioritario. Ahora, lo cual no quiere decir, porque hoy, por ejemplo, lo que hemos hecho en los últimos dos años es un ajuste externo brutal. O sea, hemos pasado de tener, vos te acordás de lo que charlábamos, hemos pasado de tener 20, eh, 30 mil millones de déficit en cuenta corriente, a tener equilibrio o un poqueño, pequeño superávit en cuenta corriente. O sea que el ajuste externo que hemos hecho es fantástico. Un ajuste de casi 10 puntos del producto, 5, 10, eh, perdón, 7, 8, 10 puntos del producto. Ok. A costa de eh, una recesión brutal. O sea, hemos hecho el ajuste externo por las malas. ¿Mm? Ahora el problema prioritario tenemos dos problemas prioritarios. Uno que tiene que ver con la restricción externa. Y es lo siguiente, fíjate que hemos hecho un ajuste fiscal, perdón, hemos hecho un ajuste externo brutal a costa del sacrificio de, la, de, de, de los consumidores, esencialmente, y de la inversión de paso cañazo. ¿no? ¿Y qué pasa con nuestro mercado de cambio? Está con la lengua afuera. ¿OK? Entonces, tenemos este problema que tiene que ver con la demanda de activos internos y con el desequilibrio fiscal también. Y el estado macroeconómico de incertidumbre agravado por la pandemia. Estamos en una situación donde tenés una presión de demanda de activos externos por parte del sector privado que, digamos, hace que el superávit o el ajuste de la cuenta corriente, no se refleja en una holgura. Porque en parte lo que está generando incertidumbre es el sector público. ¿Me, ¿me explico? Totalmente, totalmente, quedó clarito, Daniel. Entonces, diga por eso. O, Luis Miotti también, que es un docente de la Universidad de París, a ver, capaz quiere hacerte alguna pregunta. Sí, pero, pero vos te das cuenta, oh, ahora es que tenemos que pensar seriamente en, en, en el sector público, porque, por un lado, eh, estás con un déficit fiscal muy alto, coronavirus mediante, y no hay remedio, con, contra eso no hay nada que hablar, pero con una, con una capacidad de financiamiento muy estrecha, y hay que irla manejando de alguna manera, por eso el tema de la deuda, nuevamente, creo que es, es particularmente importante, para estabilizar relativamente los mercados financieros sin darte un, una pequeña holura, holgura hasta que vayas ajustando la política fiscal. Digamos, tenés que hacerte un poco el, el, el caminito ese. Y hoy hay, hay, creo que el tema fiscal, el tema fiscal, temas finanzas públicas, tiene un papel primordial, sí. Perfecto, Daniel. Sí, Daniel. Ah. Sí. ¿Me escuchás? Dale. Este, bueno, un gran saludo de París. <risa> <risa> Hemos cruzado el Atlántico. <risa> sí. este, che, Daniel, una, una pregunta. Aquí, digamos, viéndolo desde Europa, aquí uh, el mix de política es... Uh, el déficit presupuestario y monetización relativa, no es tan grande la monetización. Eh, es cierto que tarde o temprano, como la monetización no es tan tan importante, eh, lo que va a haber eh, va a ser un aumento de la deuda sí. bastante, bastante grande. Ahora, sí. ¿cuál es el mix en Argentina? Porque eh, el, el mix... sí no, oíme, el mix es el que podés. Sí, bueno, pero ¿hasta dónde podés no. llegar con la monetización? Ah, ah, ah eso justamente, claro. estamos tanteando la demanda de dinero, por eso oíme, te digo. Eh, ese es el gran tema, porque yo siempre digo en la Argentina, bueno, hemos charlado con vos ya de contito y qué sé yo, eh, es un país que tiene poca moneda, o, o es un país sin moneda casi, o un país bimonetario. Ahora, ¿cómo hacemos...? Bueno, oíme, perdóname, perdóname, Carlos, Gracias al cielo que somos bimonetarios y que podemos emitir pesos, porque si no tuvi, si vos estuvieras en la convertibilidad hoy en día, no, no, en la no, moneda no. nacional, perdóname, la moneda nacional es el patacón. Sí, sí, sí, está, está listo, es eso. Digo, porque, porque hoy vos tenés gente que, que, que no sale a laburar y tiene que morfar, entonces. A esos tipos, para ponerle la plata en el bolsillo o a, la, a las empresas. Paréntesis. Si vos hablas con el ciudadano argentino medio, y te diría con el economista medio, y se entiende perfectamente, te dice, el, el gasto público es insuficiente. Sí. Porque las pymes no pueden, porque, digamos, van, se están endeudando y no van a poder pagar, etcétera, etcétera. Digamos, el Estado tiene que pagar 80% de los salarios de todas las empresas del país. Y vos decís, bueno, exageramos un poco, ahora yo tampoco quiero ver a, a una mortalidad eh, generalizada de empresa. Digo, tenés el trade-off, ahora, ¿con qué, con qué la financiar? Bueno, algún bonito que puedas colocar, se están colocando algunos bonitos ahí, pero digo, la, el, el, medio, el mecanismo de financiamiento es la moneda. Vos me decís, es peligroso, te digo, sí, fantástico, ahora, decime qué. No, no, yo sé. No, no, yo no, te no, no, para, para, para. Por eso, no, Por eso, por aquí, eso es fácil, acá tenés, te sobran instrumentos. No, instrumento y no, acá no. Se... claro, por eso te digo. Pero tenés que, encontrarle, tenés que encontrarle el punto justo. Tratar de empujar un poquito al, al mercado de bonos en pesos, lo que pueda. Tratar de, eh, digamos... Bueno, el otro sí. tema es es el mercado de cambios, porque claramente el factor de desequilibrio en el caso de que la, que la demanda de dinero se perturbe aún más, sí. es el mercado cambiario. Ahora, por eso te digo, y ahí esto es conjetura pura, por eso el tema de encontrar un arreglo que tiene que respetar el tema de, de, de, de, de sostenibilidad, yo lo creo, lo creo en serio, porque si no es otro despelote más, porque en el momento que vos prometiste de más es el momento donde los tipos agarran y te dicen, ajá, ahora cediste, y no, no me calienta eso. Pero es el momento donde te dicen, pero no vas a cumplir. Digo, ¿Por qué no empezamos a hablar en esos términos? Si te prometo de mano voy a cumplir. Y digamos, y poco La gracia acá es prometer lo que razonablemente cree que poder cumplir. Ahora, dicho lo cual, si por una de esas cosas del destino, terminás con un arreglo más o menos razonable, no mayor, tal vez no, no unánime ni mucho menos, bla, bla, bla, yo creo que a, pensando en lo que es el tipo de cambio real en el mercado de arriba, en el mercado, digamos, financiero, contado con liquidaciones, ese tipo de cosas, el tipo de cambio está alto, es un tipo de cambio de una crisis, ¿ok? Entonces, el tipo, como tipo de cambio real. Entonces, tiene margen para no subir. Tenés que buscarle ese punto. Y en, en el medio, pedí por favor que la demanda de dinero se sustenga. ¿Qué vas a hacer? <risa> bueno, no, dime, eh, Pero es el mundo donde uno vive. Va, digamos, digamos, vos también estás viendo cosas que no imaginabas que ibas a ver, ¿no? No, seguro. Seguro, seguro, seguro. Un sistema de salud, ¿quién hubiera dicho que el sistema de salud de países importantes en el mundo se va a haber puesto en cuestión? ¿no? Bueno, eso va a cambiar, pero... este. <risa> Mira, si tenés que jugar la mano que te tocó. Totalmente. Mi, mi problema es que me, me, me, se me acabaron los libros con la con la con el, el arbitraje en Argentina. No tengo la menor idea cómo cómo jugar con con tan pocos instrumentos, digamos, con tan pocos instrumentos. Ese, ese, ese y con demandas múltiples y instrumentos eh, escasos y eh, bueno, digamos, es el precio de la historia. ¿Qué quieres? Eh, sí. Y eh, bueno. bueno. Bueno, gente, ya este, estamos, no sé si quieren agregar algo más, si no. No, no, estamos ahí. Y le, a Daniel y le agradecemos a Daniel, a Luis que se haya sumado también, eh, y a, a, a, a Gaby como Secretario de Investigación de la Facultad, eh, a Germán, Ignacio, todos los profes que participaron, a los alumnos. Eh, y bueno, y muchas gracias de vuelta, Daniel, por, por esta, esta conferencia, que la verdad que fue espectacular para nosotros, y bueno, y nos queda la, la, la grabación para poder verla y seguir analizando las cosas. Bárbaro, Che, muchísimas gracias, y espero que podamos hacer una nueva reunión para analizar la recuperación. Ah, okay. Un abrazo. Un abrazo a todos, Che. Chao, Chau, tío, tío. Tío.